Runa Simita y Achachkani. Y Walter Velázquez. Colca Bambapi. Y mata Sutiki, tiki. Y mata su tiki. Yojapa su tiki. Aipi. Colca Bambapi. Ruabaraco. Sebraen. Y san. Y Mainayan Kachkanki, Tipi. ¿Cómo tendrías que responder? ¡Ay, Yan Kachkanki! Ah, correcto, muy bien.